¿Has oído alguna vez esa frase de no tomes decisiones mientras estás enfadado y no hagas promesas mientras estás eufórico? ¿Te ha pasado alguna vez que has reaccionado desproporcionadamente a un suceso positivo o negativo que tampoco era para tanto? ¿E incluso al final has pensado que ese no eras tú? Un psicólogo de origen polaco, Dolf Zillman, tiene una explicación para esto. La respuesta es que no estamos respondiendo a ese suceso concreto, sino a algo del pasado. Bienvenido a Cosas de Coaching. Hoy hablamos de la transferencia de la excitación. Una vez oí, no sé quién, una metáfora que me gustó mucho. Decía que las emociones eran como las olas del mar en nuestro cuerpo. Hay algo que las crea y ellas llegan. Te mojan, a veces te dejan sin respiración y siempre se acaban yendo. Cuando sentimos una emoción, una ola química se desplaza por nuestro interior, mojando todo y al final se acaba yendo. La altura y la duración de esa ola depende mucho de la emoción que sea, de su intensidad y de nuestro estado emocional en ese momento. Podemos representarlo en un gráfico como este. El eje horizontal representa el tiempo y el vertical la intensidad de la emoción, la altura de la ola. Cuando algo dispara a nuestra emoción, la ola química en nuestro interior nos activa fisiológicamente, sube muy rápido, llega a su cresta y baja más lentamente de lo que subió. Pasado cierto tiempo, ya no queda nada de la emoción, solo, quizá, el recuerdo de lo que sentimos guardado en nuestra memoria emocional. ¿Qué ocurre cuando, en el momento en el que aún no nos ha abandonado totalmente la ola, cuando aún estamos mojados, ocurre otro desencadenante emocional? Pues que una nueva ola se añade a lo que queda de la anterior. Esa nueva ola empieza a subir desde el punto de activación fisiológica que teníamos en ese momento y su cresta llega mucho más alto de lo que llegaría si en ese momento no estuviéramos emocionalmente activados, porque empieza desde una posición más alta. En este caso se dice que la primera ola ha transferido su nivel de excitación a la segunda. Si por algún suceso que te haya ocurrido estás emocionalmente activado o enfadado, por ejemplo, aunque no estés en la cresta de la ola de tu emoción, si aún no has conseguido gestionarla y sigue la ola en tu interior, un nuevo suceso que te provoque la misma emoción, el enfado, hará que tu reacción a ese nuevo suceso sea mucho más intensa de lo que debería ser, por el suceso en sí mismo. Has respondido de forma desproporcionada. He puesto la emoción del enfado como ejemplo, pero esto puede pasar y suceder con cualquier emoción, alegría, tristeza, bueno, la que sea. Cuando eres consciente de que estás enfadado, es posible que no te sorprenda ese incremento de excitación. Te suenan frases del tipo, ya venía yo caliente y encima me dicen esto cuando hablamos del enfado, por ejemplo, o soy la persona más afortunada del mundo, hoy todo me sale bien, para el caso de la alegría. Pero, ¿qué pasa cuando no eres capaz de reconocer que estabas emocionalmente activado, que había restos de alguna ola en tu interior? ¿Cuánto tardan las olas en irse? La respuesta es sencilla. Cuando las olas no se van pronto, es porque no las dejamos irse. Básicamente hay dos formas de mantener una ola en nuestro interior. Cuando no somos capaces de gestionar una emoción, normalmente del tipo negativo como el enfado, la tristeza o la culpa, se convierten en cargas emocionales, que son olas que están continuamente dentro de nosotros, con un cierto nivel de, de intensidad y no se van nunca. Una correcta gestión emocional, uno de los pilares de la inteligencia emocional, es necesaria para dejar de sentirnos mojados continuamente. Una reacción emocional desproporcionada ante un suceso puede indicar que tenemos una carga emocional activa en nuestro interior y que debemos trabajar para gestionarla. La otra posibilidad de mantener la ola durante mucho tiempo yendo y viniendo en nuestro interior son las rumiaciones. Las rumiaciones son pensamientos conscientes que las personas dirigimos a un objeto dado un suceso, una idea, otra persona, durante un periodo prolongado, como resultado de alguna meta frustrada en el pasado. Es cuando pasamos todo el día dándole vueltas al asunto, sin poder evitarlo, recordándolo y dándole vueltas una y otra vez. Revivimos en nuestro pensamiento aquella situación del pasado, y nos vuelve a provocar una nueva ola que viene y va. Cada vez que recordamos, se activa una nueva ola, y así, si en el presente nos vuelve a ocurrir algo que nos activa en el mismo sentido, con la misma emoción, se puede producir una transferencia de excitación y responder de forma emocionalmente desproporcionada. ¿Y tú? ¿Qué cargas emocionales no resueltas tienes en tu interior? ¿Cómo de frecuentemente viajas al pasado rememorando sucesos emocionales que te provocaron un alto impacto y que aún siguen activándote en el presente?